Hello everyone, David from WorldStarTour.com and this is the key LH4578C. We just showed you one, but this is the one with the tape dispenser. Look it up. Look at this. There is a tape attachment right here. The tape goes up, goes through this bracket, goes inside this... uh Uh, folder the tape goes underneath and cut. Look at this. This is this is the top and this is the back. AT45 tape cutter device. It's on the machine. That's a servo motor right here, oh. A step motor. A step motor. Here you go. So, this is an add on to a machine. Optional. Optional control box. This is a tape dispenser. With device. With device. This device comes obviously. The machine by itself is LS4578C. With digital control panel, bobbin rewinder, and many, many, many. Because it, it could do. Adjust the tension from here. Adjust the needle bar from here. Double needle, quarter inch, quarter inch, and then, but they, yeah, you could, you could add on and start and go back stitching, back tacking, back tacking, yes. Do you change? You could change the back tacking from four stitch or three stitch. Yes, beautiful. Yes, if you want to change your own uh, programming, whatever you need to do on the machine. Now, again, we at the booth in Atlanta and they allow me to make a video. Can you do one more? Uno más, por favor. ¿Puede? Muchas gracias. Este señor es George, y George is helping me está ayudando. Y ahora tal right vez hablas solo español, para for, for mi yeah. cliente español okay. speaking people. Vamos you know? a poner el, el de prensa tela bajamos, hacemos operación de costura. ¿sí? Luego, esta máquina va a hacer un corte con el motor, de servo, servo, el motor a paso. Luego, presionamos el pedal y hacemos el corte corte limpio, fácil ok beautiful explicar en este panel es de manera táctil donde usted puede cambiar las opciones de costura la tensión eh, del lado eh, izquierdo, derecho la longitud de puntada por ejemplo de 3.8 podemos poner eh, en dos bajar, bajar o subir 3, 3 milímetros ENTER ¿Sí? y la presión de pie prensatela también podemos aumentar de uno en uno o de 5 en 5, bajar o de manera táctil no y ponerle ENTER okay. forma de costura costura de eh, puntadas puntadas, doble atraje costura poligonal y colocamos ENTER activar desactivar eh, atraque inicial, activar atraque final, cambiar las condiciones de costura en el atraque inicial, longitud de puntada, cuántas puntadas desea, ok, y cuántas cantidades de puntadas desea para iniciar. Longitud de puntada individual, ¿sí? presión de pie prensa tela, la velocidad también del de, de primer atraque de manera independiente. Okay. y su tensión tensión automática y bloqueo desactivamos desactivamos And... okay. okay. eh, y tenemos acá el dispositivo de corte de cinta que es un eh, motor a paso es único en, su, en los dispositivos es un dispositivo ahorrador silencioso eh, con una guillotina de corte preciso el AT45 AT45 optional ese, ese dispositivo viene con su caja de control Yuki en el cual podemos controlar la velocidad eh, en el cual pueda bajar eh, el corte de, de, de, de la barra de, de, de, de. And What is this one? Oh, no. control panel. No, no, it's control de producción, production. Las máquinas eh, digitales que tenemos están aptas para recibir y acoplarse eh, con el sistema de, de, de, de transferencia de data en lo que es este, gestión de, de producción. All right, so this is again 2 4578C uh, with the tape attachment. If you don't find this product on our website, call us at 1-800-868-4419 or goldstartool.com. I want to thank George for helping me out, for uh, uh, both speaking in Spanish as well for our bilingual people. Beauty, beauty. And this machine obviously is with air, air or no air? Electrical. Solamente este este, totalmente electrical. electrical. electrical. <inaudible> totalmente electrical. Everything is electrical. Again, thank you so much. Thank you, George. Okay.